momento de darle la bienvenida a Sebastián Murga, él es presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. Justamente viene siendo... Enero, vacaciones, uh -huh. un nuevo comienzo de año, las proyecciones, las Sequilla. situaciones también claro. que se arrastran. Exacto. Sí, sí, sí. A veces lo, lo económico, decir bueno, ¿por ¿qué qué pasa en el medio? Un montón uh -huh. de cuestiones que afectan. Y para hablar sobre esta situación y lo que están atravesando, cómo van las proyecciones para este 2023, es Exacto. que vamos a darle la bienvenida. Sebastián, bienvenido a LV7 una vez más. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por prestarnos estos minutos para charlar sobre una situación que hemos relatado en el 2022, sobre algunas cuestiones económicas, mm. inclusive el, el cambio en los distintos gabinetes, sobre todo en el de economía, en cómo se iban surfeando algunas situaciones. Hoy en día, ya llegamos al 2023, Carlitos mencionaba sí. algo que realmente va afectando a gran parte del país, que tiene que ver con las sequías, y eso también va afectando, por consecuencia, es un efecto dominó Así que para conocer más sobre la situación hacia adentro, cómo, cómo están llevando adelante este comienzo de año, es que, que decidimos establecer el contacto. Sí, en algunos lugares del país, verdaderamente muy, muy complicado, ya con pérdida importante. Y acá en Tucumán, eh, la situación se ha complicado, estamos hablando de la falta de lluvia, ¿no? Se ha complicado, se ha complicado mucho. Este, se estaba esperando el pronóstico de este fin de semana. La semana que ha pasado no ha llovido. Eh, lo que ha llovido es eh, insuficiente y, y muy manchoneada la provincia. ¿no? no es que ha llovido de manera uniforme no en distintos lugares. Lo que pasa es que se ha sembrado, se ha, se ha sembrado el límite. Entonces, bueno, los nacimientos que han habido están con un estrés importante. Lo que ha podido nacer y lo que ya está y lo que ya estaba en pie, bueno, eh, sufriendo una falta de agua que, que ya eh, para la época en Tucumán, este, complicado. La verdad que sí, eh, y eso, eso complica, digo, ¿complicó también la, las cosechas y la y la venta? Ahí tu, tuvieron ustedes números no muy buenos. Sí, sí, hay, hay este, actividades que la están sufriendo más, otras uh -huh. menos, pero este, todo esto va a impactar en el, en el año, no se olviden, nosotros... Eh, arrancamos con el limón y después con la caña, eh, las dos actividades más importantes que tiene la provincia, entonces, bueno, toda esta seca que está habiendo va, se va a ver trasladada después en falta de producción y de productividad. Uh -huh, así vale. que esperamos que esperamos que llueve, ¿no? Eh, que, que llueva, que eh, es importantísimo para la economía de la provincia, es muy importante para la mano de obra, este, para que los ingenios puedan este, moler como corresponde, así que... Eh, importante que lleven estos, de manera inmediata, le diría, ya estamos hoy a 15 de enero, este, se está necesitando el agua de manera urgente. Haciendo un, un repaso de lo que fue la, la historia y llegar a este momento, ¿se atravesó una situación similar en en algún en alguna etapa de la historia? Bueno, vienen, sí, ahí hay, hay, eh, hubieron dos, tres momentos de... Eh, en la historia reciente, le estoy hablando, ¿no?, de, uh -huh. de secas. Esta es importante, esta está empezando a, to a tomar el, el, el nombre de importante, Este, pero bueno, como le digo, ya 15 de enero, sí hay antecedentes, los antecedentes como consecuencia traen eh, es negativo todo, ¿no?, porque, le vuelvo a repetir, eh, lo que espera uno cosechar no se cosecha, lo que se espera moler en los ingenios no se llega a hacerlo, entonces... Hoy, hoy hacer un análisis es difícil, pero pero sí se está notando ya de manera importante. Va a tener antecedentes de esto si es que no, no llega a llover. Mm. Sebastián, además de esta, <risa> esta situación digo que están atravesando en el, el tema eh, de la no lluvia, aparece este bono que el gobierno impuso para, este, para el sector rural. ¿Cómo vienen ustedes con ese tema? Porque había una gran oposición. Nosotros lo que decimos es que nadie duda de que a los empleados no le alcanza la plata, nadie. O sea, eh, eh, seríamos unos necios si alguien niega que a un empleado le falta plata, eh, que no le alcanza la plata mm. para poder llegar a fin de mes. Lo que nosotros decimos es que qué culpa tiene el sector privado de la ineficiencia del Estado que genera esta inflación. Fíjense que en los, en los argumentos de este bono que ponen, ponen justamente la inflación. La inflación no la causa el sector privado, la causa el sector público. Cualquiera que esté escuchando su radio y que tiene un empleado, por supuesto que sabe que no le alcanza la plata, pero tampoco le alcanza la plata al emprendedor. Se le está pasando muy mal hoy porque la inflación lo afecta a todos. Entonces, ¿por qué el Estado le traslada a los privados la obligación de salir a pagar un bono en una situación tan compleja como viven hoy los productores, los agropecuarios, los emprendedores, los comerciantes...? Si el bono es para todos, adicionalmente al campo, aparte de los 24 mil pesos que se han puesto, adicionalmente al campo le ponen 26 mil pesos. Pero pregúntele usted a un, a un productor que tiene en la cuenca de tranca, que tiene cinco empleados, que tiene que ordeñar la vaca todos los días, que le está costando llegar a, a, al equilibrio, este, tener que pagar y afrontar esta obligación que el Estado por su ineficiencia se lo traslada a los privados. Es Verdaderamente es complicado la decisión que han tomado. Porque para ir entendiendo cómo es que surge, es no es una recomendación, sino que pasa a ser una, una exigencia, una imposición, o es algo que, que después se puede charlar con, con el no. trabajador. ¿Cómo, ¿Cómo fue, digamos, cómo no. llega la información a ustedes? No, no, esto es una información que nos llega, este, ya está en el boletín oficial, es una obligación que hay que pagarlo, este... Eh, hay que cumplir con la ley, pero evidentemente que van a haber muchos planteos judiciales, eh, van a haber planteos, porque esto es anticonstitucional, esto esto atenta contra un montón de, de situaciones que se dan, que eh, por supuesto que va a haber conflicto administrativo y judicial con esto, eh, pero ya está en el boletín oficial, les vuelvo a repetir, seríamos, eh, yo quiero dejar claro esto porque no se discute que a la gente no le alcanza sí. la plata, pero... Eh, ¿Cuál es el argumento para esto? Trasladárselo a, a, a la gente que está produciendo, digamos, o sea, no no no tiene ningún argumento valedero, eh, causan daño, inclusive va a haber gente que no lo va a poder pagar, hay productores que no lo van a poder pagar, entonces van a llevar un conflicto al productor con el, con el peón o con, el, con, o con lo que fuera. Este, pero esto no solamente en el sector agropecuario. A, al sector agropecuario le han puesto un bono adicional aparte a los 24 mil de 26 mil. O sea, la gente del campo tiene que pagar 50 mil pesos por cada uno de sus empleados. Entonces, este, eh, ¿qué culpa tenemos nosotros de la inflación? O sea, lo, aparte que lo venimos diciendo, señores, este no es el camino, bajen el gasto político y público, terminen con sus privilegios, este, dejen trabajar, dejen producir. Y hacen lo contrario, entonces bueno, estas son las consecuencias, una inflación de más del 100% que hemos tenido en este último año. Entonces ese monto por completo tendría que hacerse cargo del privado, el gobierno no interviene en lo absoluto, no es que una parte no, ayuda, colabora y el otro va a medias, ¿no? No, no, el gobierno que va a colaborar, el gobierno lo que está haciendo es poniendo, o sea, el gobierno no entiende de producir, no entiende, están alejado ampliorizado lo político por sobre lo productivo. Están totalmente alejados al trabajo y a la producción. No conocen de la realidad. ¿Cómo puede ser que nadie haya dicho nada? Ni la clase política dice nada. ¿Por qué no dicen nada ante semejante situación que se ha presentado? Este eh, Vuelvo a repetir, el gobierno está totalmente alejado. Quien tiene un empleado a cargo se da cuenta de la gravedad de esta situación. Y a nivel nacional, eh, el, lo que es... ¿La rural está en contra o van a van a tener que abonar? ¿Cómo van a hacer ahí? La, la mesa de enlace sí. sacó un comunicado, CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, sacó un comunicado que se va a hacer un reclamo administrativo. Mm. Pero le vuelvo a repetir, este más allá del reclamo que se haga, nadie quiere el conflicto, lo que se necesita es trabajar, claro. que fomenten la inversión y la producción, entrar en un conflicto, en este momento, recién hablamos de lo que es la falta de lluvia. Mm -hmm. Si esto sigue así, usted se imagina el desastre que puede ser para Tucumán. Dios no permita que no llueva. Es decir, este, eh, lo que puede ser los rendimientos de caña, de limón, generan más de mil puestos de trabajo cada una de esas actividades. Entonces, este, es muy grave la situación que vivimos, muy delicada, la situación económica y social que vive la provincia. Por eso digo que eh, verdaderamente molesta eh, o sea causa esta bronca, le diría que ningún funcionario de la provincia haya dicho nada eh, diciendo que esto verdaderamente es absurdo. porque el Estado, vuelvo a repetir, que genera semejante inflación por responsabilidad de ellos exclusiva de no querer bajar el gasto, de seguir emitiendo moneda, trasladarle a los privados esta decisión? Bueno, el tema es que muchos peones no, nos van a estar llamando, como no, ya lo vienen haciendo con respecto al bono de ellos, sabiendo cuándo sí. van a cobrar, y la verdad que a veces nosotros nos quedamos sin sin argumento ya para comentarles. No, no, el argumento es como el que el que le digo yo, este, en esto en esto quiero ser claro, Este, entiendo que la disposición es pagarlo en enero y febrero, en dos partes, Este, es una decisión que está tomada, eh, hay que afrontarla y, por supuesto, hay dos situaciones que se van a producir. Algunos directamente no, van a, no les va a alcanzar la plata para poder pagarla y también van a haber reclamos administrativos y judiciales por esta situación. Sí. Van a haber reclamos. Entonces, reclamos por parte de los productores diciendo que esto no se puede afrontar y que es anticonstitucional. Y es el conflicto que nadie quiere. Claro, sí, va a estar este reclamo encontrado, si se quiere, ¿no? Claro. De, de por quien... por, por... Por supuesto, exactamente, bastó un reclamo encontrado. Pero le vuelvo a repetir, yo hoy soy presidente de la Rural y entiendo perfectamente la situación de cada uno de los empleados, de los de los peones, de los capataces, de la gente que trabaja en el campo. Los entiendo porque no alcanza la plata. Pero vuelvo a repetir, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Se, se pagan los sueldos a términos, se acaba de pagar el aguinaldo. Eh, no han entrado todavía el tema de las paritarias, cuál va a ser el aumento. Nadie sabe cuánto va a ser la inflación de este año del país, o sea, vamos a tener muchos aumentos por delante. En esta incertidumbre, invertir y trabajar verdaderamente se hace casi imposible. La gente necesita, necesitamos previsibilidad, de saber qué es lo que va a pasar. como les podría pasar a ustedes en la radio si tienen un empleado, quieren saber cómo va a seguir la cosa para adelante. Cuánto van a recaudar, cómo van a poder afrontar sus, sus, eh, sus obligaciones. Bueno, nada de esto ocurre en el sector productivo, y eso les causa mucho daño a la provincia. Y entre todo esto, eh, hay una campaña por delante. Ahí lo tenemos usted también trabajando con respecto a lo que se viene. Hay un año político por delante. Este, nosotros nos involucramos en política, yo personalmente lo he hecho. Este, hay un año político que va a ser difícil, hay que ser muy equilibrado, no hay que aprovecharse de ninguna situación, por eso hay que ser, eh, yo entiendo, lo más equilibrado posible para hacer declaraciones. Pero hay un año político que que ya conocemos todos los tucumanos y los argentinos este, con la vehemencia y con la mala intención que muchas veces se hacen declaraciones y se habla. Mm. Este, se habla para atrás en vez de hablar para adelante, ¿no? De qué se va a proponer para que la provincia salga adelante. Así que lo que nosotros más esperamos es que cada político que quiera ser este candidato hable para adelante y le hable a la gente qué va a hacer, ¿no? Porque reclamar y hablar para atrás, eh, todos decimos lo mismo. Pero, ¿quién está empezando a proponer una solución? Este, esta campaña tiene que proponerle solución. El sector agropecuario de Tucumán necesita soluciones. Las economías regionales son una gran solución para la provincia. Trabajar la leche, el tabaco, la frutilla, el arándano, genera mucha mano de obra y genera ingresos de plata. La manera de, de contrarrestar la pobreza es generando riqueza y generando mano de obra. No hay otra salida, no tenemos otra salida. Así que en este año electoral, Dios quiera que hablemos de eso y no de cosas que, que, que, que nos suman, ¿no? Hablar para atrás, desprestigiar, hablar mal del otro, no sirve para nada, hay que hablar para adelante. Inclusive, bueno, en, en este contexto de una interna de Juntos por el Cambio también, que, que la parte, digamos, de, de Roberto Sánchez, en esta fórmula vas como precandidato a vicegobernador. Sí, sí, pero bueno, yo repito muchas veces, creo que eso... Eh, respetando mucho su pregunta, creo que eso le interesa solamente a la política. A la gente no le importa nada el problema de los políticos. Esto de, de las internas, de cómo son las fórmulas, de quién va ahí en primer lugar, quién en segundo. Les importa solamente a los políticos que quieren perpetuarse en el poder. Nadie quiere largar nada. Entonces este, se están peleando para no perder sus privilegios. Y están peleándose y no están dando lugar a mucha gente nueva que quiere incorporarse a la política. Así que yo digo que ese problema de interna solamente le interesan a los políticos. A la gente le está interesando dos cosas en este momento. Les preocupan dos cosas. La enorme falta de seguridad que tenemos y la falta de laburo que tenemos los tucumanos. Eso es lo que le importa a la gente. Lo demás solamente le interesa a 10 o 15 políticos que no quieren perder los privilegios de seguir estando este, cumpliendo funciones. Mm. Eh, para eh, lo, lo más lo más cercano que tiene Sebastián, digo para el tema eh, de político, ¿va a andar por algún lugar? ¿Va a ir visitando sectores? ¿Cuál es el paso que sigue? Nosotros hemos constituido un partido político, lo hemos constituido, a creer una alternativa política nueva para Tucumán, con mucha gente nueva, le diría la gran mayoría, mucha gente joven. Nosotros creemos que la gente joven es una gran es eh, muy importante en la política fíjese que no se renuevan los dirigentes en Tucumán, siempre son los mismos cada elección usted va a ver siempre los mismos nombres y creo lo que ha hecho ha sido incorporar nombres nuevos gente eh, joven con ganas de incorporarse a la política el caso de la diputada Paula Moneda es uno de ellos una diputada de 35 años que nunca había estado en política y que hoy está trabajando, lo está haciendo muy bien y así como Paula hay un montón de otros que se quieren incorporar Así que eso es lo que nos parece bueno, ¿no? que haya una una incorporación nueva a la política. Nosotros no queremos renovar a nadie. Seguramente hay políticos que son muy buenos, pero necesitamos que haya una incorporación, una camada nueva de gente que entre para verla a la provincia distinta. No podemos seguir, vuelvo a repetir, en lo mismo, en lo que ha pasado siempre, en las mismas recetas que traen los mismos resultados. Estamos muy postergados los tucumanos. Sebastián, además, está agradecer estos minutos. Como siempre, la buena predisposición. Teniendo en cuenta este año electoral, seguramente en otra oportunidad vamos a volver a establecer contacto, quizás ya en rol de precandidato. Claro. Bueno, yo quiera que así sea, tenemos que seguir trabajando. Este, eh, nosotros vamos a seguir trabajando por eso y, y Dios dispondrá en definitiva qué, qué va a hacer cada uno de nosotros. Gracias Sebastián. Una buena jornada y bueno que sí. finalmente llegue el agua a las zonas que tiene que llegar para que el laburo pueda hacer lo, lo propio, que, que, que estemos también todos tranquilos, porque trae mm. un montón de problemas aparejados. La situación laboral obviamente preocupa, pero en general, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ah, así es, tal cual, ustedes lo han descrito. Así es. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy amables.